Hay algo que está latente en todo lo que está pasando con los diálogos que todos además estamos esperando que lleguen a un buen término porque no solamente beneficiaría al pueblo venezolano sino que también a los países circunvecinos que de una u otra forma se han visto afectados más aún sabiendo que ya la migración sobrepasó los 6 millones de venezolanos que han tenido que huir de su propia tierra a raíz del colapso que ha llevado este régimen dictatorial, este gobierno socialista disfrazado de un socialismo barato con unas ideas que realmente no, no, no llevan a, a ninguna justificación de lo que está pasando. Y cabe aclarar que es importante ver que independientemente que se estén haciendo los diálogos no, no tiene que mezclarse otros casos como es el de eh, la orden de captura que tiene eh, Nicolás Maduro con respecto al narcotráfico, los 15 millones de dólares de recompensa, algo que también tiene que ser muy claro en las sanciones personales que ellos tienen, que eso es independientemente a todo lo que se esté hablando y también ser claros de que esto no tiene nada que ver ni va a a mejorar ni va a empeorar la situación de Alexa el cual para los próximos días se pretende ser extraditado a Estados Unidos entonces no podemos revolver una cosa con la otra, no hay que confundir la gimnasia con la magnesia, porque o si no estamos jodidos, acá se está hablando de un diálogo claro que es darle solución y protección al pueblo venezolano, eso es la claridad ya las aranderas que pasan ahí como es la la orden de captura de Nicolás, las sanciones que tienen impuestas tanto a nivel la cúpula chavista como personalmente el, eh, esos paraísos fiscales que tienen, lo de Alessá, en fin, una serie de problemas alternos que tienen ellos, que eso es harina de otro costal, como decía mi abuelo. Pero tenemos que ser claros que tenemos que seguir enfocados en el diálogo sin condicionamientos de ninguna parte ni de la oposición ni de Nicolás Maduro porque o si no va a existir la disculpa de que no avanzo por esto y esto Independientemente de que se esté llegando a varios acuerdos el diputado Carlos Paparoni aseguró que los diálogos en México no frenarán el proceso contra Alex Desde la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional Carlos Paparoni impulsó todas las denuncias contra Alex Aseguró que los diálogos en México no frenarán el proceso contra el testaferro de Nicolás Maduro y denunció que además tienen identificados a otros 27 grandes testaferros. O sea, esta es la puntica del problema tan berrajo que hay atrás, porque ellos tenían que de una u otra forma mirar a ver cómo tapaban lo que le han robado a esa nación tan hermosa que es Venezuela. Y que de una u otra forma tiene que enterarse por algún lado. Yo quiero seguir adentrándome a esto con paso firme para que la gente entienda que esto no es porque es un gusto o es un disgusto porque nos gustó Nicolás o porque decaemos, nos cae mal Nicolás o porque nos cae mal la oposición. No. Esto es de darle una solución al problema grande que tiene Venezuela, que es un problema que todo el mundo lo sabe, no es que yo me lo esté inventando. Pero antes de eso, yo quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, leen like, activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales, háganos saber sus comentarios, me gusta cuando hacen comentarios. No siempre nos van a decir a nosotros que lo que estamos haciendo es bien, si, nos, si tienen que decir que estamos haciendo las cosas mal, también lo aceptamos porque es que nosotros simplemente nos estamos limitando a anunciar lo que está pasando, lo que otros medios no pueden hacer y que gracias a ustedes nosotros lo podemos hacer. De cada 10 dólares que manejó Nicolás Maduro a partir del 2018, 8 pasaban por la, las manos de Alex Sá. O sea que estiman está untado hasta la coronilla no estamos hablando de cualquiera estamos hablando nada más ni nada menos de alguien que era el encargado de las relaciones con Irán que tenía toda la estructura de relaciones con Rusia que se encargaba de la monetización del oro con Turquía o sea el hombre manejaba un entramado muy pero muy bravo era mucho el poder que tenía gracias a la relación que pudo establecer con Maduro se convirtió en una especie de superministro en términos financieros o sea era el superman de la película el pasado martes el Tribunal Constitucional de Cabo Verde consideró constitucional la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano que es reclamado por Washington por blanqueo de dinero. Las negociaciones entre el régimen y la oposición en México son dos cosas totalmente diferentes. La justicia no se puede detener por lo que está pasando en México. Y eso toca aclararlo ya. El proceso sigue, no es que ahora salga el señor Rodríguez o el señor Maduro diciendo si no se libera a Alex sencillamente se acaban los diálogos. Entonces eso sería el acabose porque eso sabe que es imposible. No podemos revolver los frijoles con la pasta porque si no se nos va a volver, es un engurje que no lo va a comer nadie. Aparte de esto, se tienen identificados, oígase bien, a otros 27 grandes testaferros que tienen una condición especial, han tenido un rol dentro de las estructuras del crimen y delitos que sostuvieron a Nicolás Maduro. Una de las acusaciones más graves que pesan sobre él indicó que en julio del 2019 con estos comités, ya refiriéndonos otra vez a Alex Saab, cuyas ayudas se entregaban a los más desfavorecidos, el empresario colombiano y tres joyitas más, que eran los hijastros de Maduro, se habrían lucrado en cientos de millones de dólares. No olvidemos que a eso había comisiones que sobrepasaban 50, 100 millones de dólares. ¡Comisiones! te Imagínate cuánta plata se pudieron haber robado. Además, por otra parte, y es donde entra a participar Estados Unidos cuando Washington presenta cargos contra SAP y su mano derecha, Álvaro Enrique Purido, a quienes acusa de blanquear $350 millones de dólares supuestamente defraudados a través del sistema de control cambiario de Venezuela. Hay una cosa que cabe destacar acá. Muchos dicen, no, pero es que Estados Unidos es muy metido. Sí, pero es que resulta que el solo hecho que se hubieran metido a lavar el dinero en Estados Unidos, ya ellos tienen jurisdicción. Y no olvidemos que aparte de Estados Unidos hay siete países más que están pidiendo este angelito, esta belleza. De acuerdo a las investigaciones realizadas entre noviembre del 2011 y septiembre del 2015, Alessa y su socio Álvaro Enrique Pulido se confabularon con otro par con otros para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses, motivo por el cual Washington tiene jurisdicción en el caso y que se habla de más de 350 millones de dólares y eso es un pedacito pues de la cola. ¿Cuál es el miedo que hay en este momento de que Alessa vaya a caer en manos de Estados Unidos? Que allá canta hasta un mudo y ese man debe esta vida y la otra y tiene todas las marrullerías y los secretos de Nicolás Maduro. Y el que se vaya extraditado para los Estados Unidos, ahí tiene prácticamente un pie en la cárcel Maduro. Ese es el miedo que hay. Sin embargo, la justicia de Estados Unidos extendió el plazo para que la fiscalía responda a la apelación de Alex Saab de Stavr de Nicolás. Esto se le da a cualquier ciudadano sin negarle sus derechos. Estados Unidos concedió un mes más a la Fiscalía para contestar una apelación presentada por el empresario colombiano Ale Sab, presunto testaferro del dictador venezolano Nicolás Maduro. Independientemente del proceso, los abogados de Sab apelaron un fallo de una corte de Miami que lo califica como prófugo de la justicia de los Estados Unidos. También recordó la fiscalía que el acusado apelante enfrenta siete cargos de lavado de dinero y uno más de conspiración para cometer ese delito. O sea, ese man está, como dice el dicho, está cagado y con el agua lejos. El juez Robert N. Escola, de una corte de Miami, ...donde enfrenta los cargos de lavado de dinero... ...rechazó una solicitud del colombiano... ...de modificar la calificación de prófugo de la justicia de SAT. Aquí no podemos hacer como hace la dictadura de Nicolás... ...que coge la gente, los tiene detenidos... ...y es que tenemos pruebas, tenemos pruebas... ...nunca las muestran. A diferencia de este caso... ...Estados Unidos, siete países más que lo buscan... ...están con las pruebas ahí sobre la mesa de Alesa aquí no se está especulando aquí se está hablando con cosas reales eso es lo que hay y eso es lo que les dejo hasta una próxima oportunidad